En este archivo yo he modelado una mesa y me interesaría utilizar la copa que dibujé en otro archivo para vincular entonces o para mm, combinar objetos que están dibujados en distintos archivos debo venir al menú archivo y seleccionar la opción anexar en este caso a mí me va a interesar eh, anexar el archivo que se llama copa-vino lo selecciono y me va a aparecer esta estructura de carpetas ¿qué es esta estructura? Eh, en esta estructura de carpetas están guardadas todas las cosas que están generadas en ese archivo que yo he seleccionado entonces dentro de esta carpeta está la cámara eh, si hubiera alguna imagen estaría guardada ahí si hubieran materiales estarían guardados ahí. Y a mí lo que me interesan son los objetos. Porque lo que quiero traer justamente es la copa que está modelada. Entonces voy a hacer un clic en objetos. Dentro de objetos fíjense que me aparece la cámara, copa vino, una lámpara, un plano y otro plano. Voy a elegir el que yo quiero que era copa vino. Si yo no le hubiera cambiado el nombre simplemente diría circle porque era una copa. Dibujada a partir de un círculo extruido entonces selecciono y le doy anexar desde biblioteca aquí está mi copa con un problemita que es que tiene una escala gigantesca frente a la mesa pero es un problemita muy fácil de resolver vengo a herramientas al menú herramientas y le digo escala o simplemente uso el atajo de teclado de escala que es la letra S Ahora voy a situar mi copa cerca de la mesa para terminar de darle escala. Para eso me voy a ayudar viéndola desde la vista superior. Aquí la voy a traer para que esté encima de la mesa. Y ahora desde la vista lateral, por ejemplo una vista derecha, la voy a llevar para que quede justito encima de la mesa. Y aquí voy a terminar de escalar. Aquí tengo mi copa. La voy a volver a ubicar porque me había quedado introducida en la tabla de la mesa. Ahí está, parece que está perfecta. Muy bien, y ahora si yo quisiera tener más copas, simplemente puedo duplicar. Listo.